Puede que no saque, puede que no Eh... Sabes que no se me bugueó, Pero voy a TP Tengo mucho lag ¿Qué pasa con los server? Oh, oh, no me está contando el sprint Oh, ahí me lo contó Nice Oh ¿Qué? Tanto lag, what? Tú vas corriendo contra un muro What? Y yo voy a TP Let's go, salté la nada Let's go No, what? saltaste una ventana Yo, what? what? <risa> está pegando en una ventana, what? yo vuelvo yo vuelvo al mismo sitio todo el rato ya ver vamos a probar el tiro este mira hace rato que no me salía lo del lag a ver caminar estoy estoy detrás del barco eh, al ladito hay unos tronquitos Espérate, voy a ir por el barco, a ver A ver si puedo correr Es que estando con mando no se sé jugar esto cuestión, tiempo, a ver Y ahí estoy arriba Subiste al barco, a ver Aquí, aquí, aquí Estoy en el palé oh, dios, dios. Voy caminando al palé Corriendo ah, ah, te veo, te veo, te veo <risa> <risa> Tengo un problema Oh, la, dios mío! Está colgando, míralo, está colgando. Pero mira, incluso lo puedo hacer más rapidito, mira, mira. mira, mira más rápido, más ah, rapidito, más rapidito, mira. Eh, ¿Ves cómo cuelga la placa? Está girando el ¿sí? círculo. No la veo en grande, ¿eh? Yo la veo... Pensé? Yo la veo muy grande. ¡Mira, mira, más rapidito, más rapidito! Mira cómo la como en la patita. ¿Eh? <ríe> si lo hace más lento, más rápido se mueve, mira, mira. A ver, a ver, a ver. Rápido y furioso. Mira, mira, vamos. más, lentito, más lentito. Ah. Mucho. Mira, mira, mira, ahora la mueve un poquito, mira. Uh, uh, voy a llegar, voy a llegar. Uh. Mira cómo corre, mira cómo corre. Dios mío, cómo corre. Oh, voy a llegar. ¿Dónde está el colgado? Ah, no, ya lo descolgaron. Mira, mira, mira, se mueve más normal. Pero es como si no le... No, no, no pudiera avanzar. Ahí te oh, oh. Ahora voy. Sí, voy a llegar. ¡Oh, voy a llegar! ¡Sí! ¡Diosito! ¿Un, un ¡Voy a buscar... <risas> ¡Claro, un conejo! ¡Hay un conejo! ¡No puedo escoger otro personaje mejor para esto! <risas> ¿Pero cómo esas patitas. Ya, espérate. Ya, salgamos de esta partida. reparar un motor que nos mate. No sé. Lo que sea. Ah, pero es que tú estás viendo con la... Con la... Con De veras que no, que no sé jugar con Mando ¿Me puedo curar o no? A ver, A ver si puedo curarme ¿Con cuál me curo? ¿Con R2? Ahí está SPS Que hace rato que no jugaba con Mando el DPT ¿Con cuál salto? ¿Con cuál salto? Con, R2? ¿Con este? Con este Estoy reparando un motor Voy a ayudar a los muchachos que están eh, en la partida si no voy a estar aquí hasta que con ¿Con cuál reparo? Con, ah, con este las... Bueno, yo voy a terminar este motor y voy a. Voy a usar el tap en la siguiente para ver la medalla. Creo que está conmigo el killer. Si, sí, sí, sí, está conmigo, está conmigo. Rompió mi motorcito. Le sigue, sí, que, que Hoy no tocaste el motor. Bien, bien, bien, bien. ¿Te sigue. Muchas pues quiero ver bugueado el, el, el medallón. Ok. Este tipo como que no maneja mucho el proyecto. El Uh, uh, uh, uh, uh, uh, me golpea, me pega, me pega Ay, oh, no puedo ver bien Ya, ya, ya Me voy a curar por aquí Ok Voy a tocar este motorcito No me alcanzó a pegar Te sigue a ti Llévatelo, llévatelo. No, que me sigue también. Papá tiene el motor. Todo se queda ahí. Se queda campeando. Sí, de hecho, no, no deja que lo repare por el otro lado. Vamos a tratar de lupearle esto. What? What? No, si, sí, me pegó desde China. Y aún así que un motor, what? Haciendo pura puras tonteras y aún así que un motor. Rolling, rollu Ya, espérate. Voy voy a tratar de ver si te puedo ayudar. No, no, no, no, no. mira, mira, mira, mira. Aquí se mira, mira, mira. ¿Ya? Yo optaría porque no bote el palea. Oh, no. Con este me agachaba, puede No lo bote, no lo bote. ¿Qué? Para que te. Para salvarte por... con palea. Bueno, hasta luego. What? Adrenalina? ¿Sí bueno, ¿qué aquí? Te saco, te saco, te saco. Puede tener novedad. Oh oh, oh, oh, Creo que me vio Oh, funcionó funcionó mecha 60! ¡Comando, Dios mío! ¡No! ¡No tiene 9. ¡No, no sé hacer esto! No sé hacer esto con mando ¡No! ¿Por qué me pega? ¿Piensas que lo estaba toxiqueando? ¿Cuándo lo toxique? ¿Yo no ando con adrenalina así? ¿Me curas? Cúrame, cúrame Oh, fuck Sí, sí, me voy a curar, mejor Ya, mira Yo creo que me escapo Ah, sí, tengo una champilla aquí o no era la champiña. <risa> GG. No. Sí, no, me <risa> está me sí. no. Se salió como la... De Billie H. Billie H. Billie H. Así se dice. Ah. O no? sí. váyate, no, <risa> no. Te como Village. Village. Village. Village. Eilich ¿Así ¿sí se comiste, ah. no? sí, wey no, Lupeo largo Nice <ríe> <ríe> Aguanta, aguanta, aguanta, me curo, me curo Chuquito Oh, H60, <ríe> no, no, no. miedo Me mató el 75 Fíjate al lado del palé No Ah, pero el tipo es No No llego Oh, fuck ¡Vamos a comer el otro! Uh. ¡Oye! Oh, ¿Cómo ya se hicieron tres yens? ¿Tres? ¿Dos? ¿Dijo dos? dijo tres gens! Y eso que todo el otro estaba eficaz, pues. o sea, estuviste harto rato con el killer, eso quiere decir, boah. Oh, ¡Oye! No intenta hacer el poder. Voy a la plaza aquí. ¿Lo sacas? ¡Bailo! lo, ¡Sácame, Lori! ¡Lori! ¡Lori! ¡Lori! ¡Lori! aquí se escucha ¡Lori! Te la aclodí, te la Chloe. Hay que meter eh, una sí. LEA Aquí no me ve ¡Oh! ¡Hay una planta! Sí Creo que la lori tiene el desafío de comerse comer Ah, esa coche Toxiquearla eh, Matarla, no. si tranquilizarla Hagamos el en Windows Tech Evangelizarla ¡No! <risa> ¿Por qué están hablando de evangelizar? Estamos lejando Estamos evangelizando plantas <risa> Dios mío <risa> <risa> ¡Oh! ¡Me bugeé! ¡Me bugeé! ¡Estoy saltando de nuevo! ¿Sí? ¿Sí? ¿En serio? <risa> ¡A ver! ¿dónde? <risa> ¿Dónde? ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Dónde! ¡Aquí! ¡Te echo tuyo! ¡Te echo yo. A ver. Te curo, te curo, te curo. Ahora curé. cuando me agarre, ahora cuando me agarre, mira, pero pero <risa> espérate, ahora que me va a colgar ahora. Que me cuando a colgar. Cuando te cuelga te queda ahí por 5 segundos y no podéis moverte. ¿no? Que me pegue, que me pegue, <risa> oh. oh. Dale, dale, dale, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue. Sigue, mira, sigue, mira, sigue mira, no pares. No pares, sigue, sigue. Lo soltamos los dos. <risa> Gracias por ir. Uy, mira, saltó justo conmigo, Sí, sí, sí, sí, sí. Cuando él salta tú puedes saltar. Y sabes que, y sabes que como te obliga a saltar puedes atravesar paredes y cosas así con ese salto. No, chocay, nomás. ¿En serio? No, no, no, no, no, no, no. Podés buguear la colisión, lo voy a otra vez. Quiero buguearme, no? quiero buguearme. Este eh, es eh, eh, <risa> uno de los bugs más rotos que hay. Hay que buguearte. ¡Tiene nuevo! ¿Me viste <risa> reír? ¡Qué chistoso! <era Noel? risa> <¿Qué te> reí? <risa> que está tirando hit, po. Está tirando hit Ay, del demo y, y, y ahí me hace saltar. ¡Oh! Espérate, quiero, quiero hacer moonwalk. <risa> <risa> está haciendo moonwalk. Dale nuevo. ¡Viste? Noooo! Oh. Espérate ahora que va a agarrar a Boy. El rico no. Mira, mira, mira. <risa> mira, mira, mira, mira, mira, mira. Intenta moverme cuando me cuelga. O oh, me va a colgar en el sótano. Mira, mira. Estoy haciendo mugwolf. Mira, mira, mira ahora, mira ahora. Mira. Voy. No te puedes mover. No me puedo mover. ¿What? Ahí está. Ahora sí. De nada. ¿What? ¿What? What? Veo a Padrino volando. Sí, sí, sí. Haciendo mugwolf, <risa> haciendo mugwolf. Yes. <risa> Alguien me fue subiendo. Así te puedo, cuéntame. Así te impío, por favor. Buguear el juego. Oh, mira, estoy saltando. Estoy saltando el killer. Nice. ¿Sabes que voy a abrir el g Me levanta. Levantame, podrido. Levantame. Tengo que salir de aquí. No, levántame. Venga. No, me detuvo. Me detuvo. Me detuvo. No, desgraciado. ¡No! ¡Me levanta de nuevo! ¡No puede no. ser! No. ¡Qué por segunda asco! Vez. ¡Qué asco! Tercera, cuarta vez ¡Qué asco ¡No, de no me puedo mover! ¡Porque qué ¿Por qué estamos muriendo los dos? ¿Estamos muriendo los dos? Ay, yo, chico de... Voy a abrir el chip se lo iba a hacer en el eh. <ríe> ¡Muy ¡Es que entretenido! Pues, entretenido! Y mientras se abre el disforz, puedo seguir jugando, a ver, observa Veamos <risa> a padrino, padrino volar No, si sí, ya, ya se escapa No, pero oh, que sí, le va a pegar, te va a pegar el último golpe antes de que te vaya y va a quedar flotando No, pero lo va a dar con el poder ¿no? Que del M1, pero que del M1 oh. Dios mío <risa> Los buenos bugs Y eh, yo creo que hasta incluso, eh, esta gente lo hace a propósito porque son muy divertidos GG Y si te gustó el video dale like Suscríbete si no estás suscrito y nos vemos en el siguiente. Chau, chau.